Hola señores, aquí estamos en Dragon Ball Z Kakadoch, capítulo 15 Y bueno, ya sabéis Que se supone que dentro De nada van a venir los Androides. Bueno, dentro de tres años, pero para nosotros eh, Seguramente en este capítulo Lleguemos a verlo, así que Vamos a recoger Esto primero eh, Lo que tenemos que hacer es ir a la casa De Chichi, es decir, a la casa de Goku Vale, vamos a bajar Un poco Vale, voy a coger un poco de esto Vale, yo creo que ya eso también va Y Vale. Eh, vamos a ir volando, ya que estamos. Vale, perfecto. Vale. voy a me Eh, a ver. vale parece que ahí hay una secundaria pero por ahora no voy a hacer ir a casa de San Goku sí San no se puede todo lo que había pasado. 3 años después de la la de la ¿Qué ¿Qué es ¡Bueno, Wakka! ¡Tres años después, la Tierra entera no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? la debilidad de los ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? la debilidad de los la debilidad de ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¡Cómo que que... ¡Yo! ¡Cómo que que! que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! ¡Cómo que! que! que! Imagino que a lo mejor es por el templo del tiempo ese. ¿Tú estás... ¿Qué, haces? ¿Qué? ¿Qué es guano, so, so Vale, pues vamos allá, supongo. Vale, hay que ir. Vale, eh, vale hay que darle a lo de... El, el mundo, ¿vale? Y hay que ir al para el mundo. Vale. Y estuve mirando, pero, pero... solamente un poco. Hace... Hace unos cuantos capítulos fuera de cámara estuve mirando el templo. Pero supongo que hasta ahora no... No tenía nada. Solamente si hablabas. Y ya está. Vale, pero pues aquí estamos. Eh, supongo que será lo que hubiese dicho. Lo del templo. Voy a recoger esto Oh, hay una de las... Vale, voy a coger esto primero Que pueda haber cosas de esas Vale, por aquí hay algo Mira, un recuerdo Que de hecho nos faltarán un montón ya, Con el permiso de corín Son Goku se dirige a la atalaya de Kami Al llegar allí No lo recibe Kami Si no se ayuda antes el rostro Popo el señor Popo le dice a Son Goku que por la ver a Kami si la ganan en un combate, Son Goku hace estar de buena gana. Pero enseguida se da cuenta de que el señor Popo es demasiado para él. Al saber que Kami es incluso más fuerte que el señor Popo, Son Goku se alegra de que haya gente mucho más fuerte que él. Y le pide que lo entregue. Uh. Yo la verdad que a ver, eh, me lo... Siempre, siempre me lo veo, pero me quedo en los primeros 10 capítulos. A ver si es decir, Dragon Ball, porque tengo la colección. Pero es que... O alguna suelta, así que veo. Eh, vale, a ver. Uy, a ver qué hay por aquí. Vale, por aquí hay más. Eh, porque quiero recoger todo lo que se pueda. Vale, a ver. Sí, la verdad es que tiene un buen energía. Vale, pero yo creo.. Esta es otra, ¿no? Otra Z. Eh, a ver, necesito. Vale. Creía que había una de una medalla de pero bueno, igual, volvemos a coger esto. Eh, a ver, no hay forma de que no lo haga tan sumamente alto, es decir... Eh, bueno, si no lo puedo coger, no podemos. Vale, eh, no se puede, pero a ver si hay alguna cosa más. ¿Esto ya lo hemos mirado o... Esto es otro. Ah, sí. Para poder resucitar a Krillin y a todos los demás que han matado al rey demonio Son Goku, tiene que revivir antes a Zenron. Va a ver a Kami, al, el creador de la bola de dragón, con la esperanza de que pueda hacer algo. Kami viene más allá de la torre de Colin y se lo recibe a los que tienen autorización de Colin y llevan su cascabel. Cascabel en mano, Son Goku es el bastón mágico para ir a la atalaya de Kami. Entonces hace un poco de rampa. Sí, y la deja disuelta, a ver cómo. Para ver, que nos están esperando. ¿Puedo entrar antes yo? Ah, pues sí. Pues sí, pero no hay nada. Para ver qué nos cuenta Cami. Mr. ¿Qué pasa? Kami le dijo a Son Goku que la bola de dragón solo le quedaban unos cuantos usos. ¿Señor no tiene un arco? Sí, pero no mi un arco. No ¡Muy buena idea! ¡Muy buena idea! ¡Muy buena eh, pero luego creo que se sustituye por dende, creo no Se sustituye por, por dende, así que Morir va a morir, sí, porque me... Recuerdo que sí eh, Vale, a ver qué pasa ahí Ah, mira, ya by A ver qué nos cuenta A ver qué nos cuenta Vale, entonces hay que encontrar. Ok, Ya que te voy que tú necesitas no ese no sé ni leer, ni leer gente. Ya Hiroba ya explicó que se necesitaba para cultivar semillas en su... Oh, Agua y fertilizante divino, ¿ok? Ok. Sí. Vale, pero supongo que no hay que darle a... El mapa ni nada, por aquí está. Vale, por aquí sí que tenemos... Uno de estos, para derrotar, al, para derrotar al mortífero asesino Tau Pai Pai, Son Goku se a la torre de Colin. cuya parte más alta dicen que nadie ha visto jamás. Pero para acelerar a la agua hay que superar a Colin, el gato ermitaño. en su intento por superar el ágil Colin. Son Goku se entrena inconscientemente para ser más fuerte. Ok, agua eh, vale Eh, sí, perfecto Porque era justamente tirándose y ya está O sea, no hace falta trasladar al mapa Vale, por aquí estamos Oh, qué bonito esto, eh Por un momento se había quedado ahí como parado Esto es muy bonito, eh, gente pero por aquí hay cosillas, ¿eh? eh. Vamos a ver, ahí hay.. Dime que es una medalla de ¿eh? porque hace un huevo que no veo. No, creo que es una cera. ¿O no? Uh, eh, oh, ah, vale, ese. Bueno, ahora igual, no hemos podido. Unos cuantos, vale. Vamos a intentar coger este por aquí. Bajo, bajo, ah, vale. Justamente aquí abajo. No, esto qué es. Pero si esto es un mazo, gente. Como esto que es Es como un Cyberman pero se llama Q-Command Q-Command Lo otro sí que es un Cyberman ¿no? Eh, a ver Eh, a ver Yo solo te digo que ya está ya está, ¿sabes? lo esquivo, vale muy bonito, vale otro KMA. vale, adiós ah, oh, pues no, eh están fuertes, eh vale y ya estaría, adiós los Q-Con Man vale, está este que nos recupera la vida eh, vale, aún queda otro, hostia... Mira Vale Y ya estaría Perfecto, muy fácil Una S, vale, facilísimo. No. Vale, pero ahora ¿Dónde consigo lo que tengo que hacer? Eh, No sé cómo conseguir nada De hecho Vamos vale, a ver por ahí a ver... Vale, por aquí puede ser... Mm, mm, mm. Para... Oh, aquí viven... Aquí viven los vídeos esos, ¿no? Solo hay una forma de rebloquear el poder que lleva adentro Son Goku Y de lograr al rey demonio Piccolo, el agua ultra divina Para conseguir el agua ultra divina Son Goku y éxito, bye! Se adentra en una cueva sin darle un avenito helado en el extremo norte Ah, tras completar la prueba de la oscuridad por cinta un Goku, bebe el agua ultra divina Sin embargo, el agua resulta ser un veneno que solo otorga por él a quien la bebe si resiste sus potentes efectos Vale Toma Vale, eh, ¿Esto es...? O sí? Vale, tiene que ser por aquí, agua sabia. A ver, que el pero. Eh, a ver. A ver, el norte más la ciudad. Vale, a ver, pero no me no puede ser. No. Por aquí, es que me, se le, me señala aquí. Vale, a ver, el agua. Vale. Perfecto. Pero ahí el agua. Vale, sí, medallas de as. Vale, perfecto, ya lo he encontrado. Vale, eh, ¿y esto qué? Vale, eh, ¿tú qué Yo. quieres? Vale, gracias. Eh, ¿esto qué es? Vale, fertilizante. Vale, falta el otro lugar. Vale, que es el que nos señala, vale, perfecto. Siento que a veces parezco eh, tonto con esto de encontrar lugares, pero pero no he caído, ¿sabéis, gente? Eh, vale. Vale, por aquí tiene que ser. Más para adelante. Vale, aquí es. Ok, perfecto. Es que creía que solamente me estaba indicando donde había enemigos de esos Y parece ser que no, queda lo que hay en el lugar vale, pero aquí no hay que ¿no? Claro, pero es que va a subir y me va a preguntar, ¿seguro que no sé? No, no, no. Vale, por aquí hay algo Eh, me dañaré, vale ¿De los huesos puedo coger algo? No No, porque no creo que el fertilizante sea fósiles, ¿sabes? Ay, pero me estoy saliendo el rorro vamos para arriba vamos para arriba y por ahí para por aquí es por aquí tiene que ser a no ser que sea no que no, lo lo que nos señala por lo demás Vale, creo que va a ser aquí Creo que va a hacer por ahí dentro Vale, sí, justamente Vale, supongo que nos enfrentamos a él y ya lo cogemos Imagino Vale, ¿tú ¿qué pasa? ¿Qué? Mira Vamos a terminar con él Muy bien, ya. ¿no? Calle con Vale eh, Tengo otros golpes Vale Y adiós Bueno, vamos a terminar con un camino ¿eh? ¿Qué me deja? Pues esto ya está, ¿sabes? El caioquino o como se llama este Vale Que le han cambiado lo mínimo al diseño, ¿sabes? Sí, la verdad que es un buen ejercicio Entrenamiento Vale, perfecto A ver Podría ser más realista esto, pero bueno Fertilizante divino Ok Vale pues la verdad es que bastante bien, es decir, al principio de me ha costado ahí no sé qué Pero bueno eso! ¡Perfecto! El que nos va a ¡Bacca Goku <tose> ha Vale, lo tenemos Hostia, eh, no lo hemos puesto, ¿verdad? a en el capítulo anterior la bit tran... No lo hemos puesto todavía, así que hay que a si, sí, la verdad es que si sí, te tienes que reunir Rápidamente, pero vamos primero a hacer Ahora poder puedes subir Semillas Sensu de hoy Las semillas Sensu terminarán de cruzar Pasado un tiempo determinado Y se pueden estar en visitar la colina y su tarde. Llévate algunas cuando vayas a disputar Un combate difícil Y no te preocupes si olvidas ir a por la semilla Corriente te hasta nueve a la vez Eh, vale, bien. Sí, pero antes de esto, vamos a. Aquí, ¿no? Sí. Eh, comunidad, supongo que es. Emblemas de alma. Creo que. Es aquí. Sí, emblemas de alma Y hay muchos que no están puestos. Por ejemplo. Bueno, ahí ya están todos los... Bueno. Calma, nos faltan todos estos. Eh, vale, a él no lo pongo. Ya, bueno, aquí, bueno. Aquí tampoco tiene mucho sentido. Ah, bueno, sí, guerrero Z. A ver, si es guerrero Z. Eh, vale. No, pero ahí parece que no. Vale, y aquí. Y aquí. Vale. Vale, ahora hay que poner eh, a Goku. Eh, a Goku no, a Vegeta también. Porque quiero uno. Vale, aquí. Supongo que aquí cerca. No lo sé. Vale, sí. No, por aquí. Aquí. Eh, vale, así parece que tiene más. Vale, aquí que ponemos. Otro. Vale, mmm, no. Ah, tengo más. No, vale, tengo más que se pueden desbloquear. Vale, leerlo será ataques más, pues nadie. Ahora me falta nosotros. Me falta poner... Eh, a este, no sé dónde. Ahí no, obviamente. Ahí tampoco. Eh, aquí... No lo sé. Sí, sí, sí, sí, sí aquí. Vale, pues lo pongo No sé si hay Creo que da igual Vale, da igual Vale ok, falta otro Falta este, que no sé es si Vale, de entrenamiento, pero pico No, este es Nile, imagino Vale, pero como se funcionaron, voy a poner ahí Que no sé si tiene sentido que se funcionara o no. okay. Vale, perfecto Los poderes Ok pues que hoy tengo todos. Los... Bueno, este. Este, a ver. Entrenamiento no. Eh, Aquí porque es. Amigo de todos ellos. De hecho me da 12, pero es. Sí. 12. Wow. Vale, ¿alguno más que quiere? Mm, no. Z, no sé qué, no sé cuántas. Vale. Pues... Todo perfecto. Vale, ok. Pues todo... Aclarado, vale. Vamos al mapa. Pantano Blake. No sé qué pasa aquí. Vale, reunirte con Piccolo y Songo andado. Mm, vale. Pero vamos a coger alguna cosa. Eh, a ver. Sé que... Pero es que si no lo hacemos, no lo hago. A veces, no lo hago. Nos vamos a estar un poco jodidos. Eh, a ver, por ahí. A ver, ¿dónde hay mantanitas? Eh, no hay Vale, bien, bien, bien, bien. Vale, yo creo que de que vamos, voy recogiendo por aquí cosillas. Eh, a ver si... Vale, prefiero ignorarlos. No, es que no quiero que me toquen. Vale, pues ya estamos aquí. A ver qué nos cuenta. ¡Vaya, vaya! ¡Sáte! ¡Sí! ¡Vaya! vale por esto vale ya lo tenemos vale tira por esto mira paso tres eh, vale toma Vale. Eh, a ver, oh, buenísima, vale, buenísima, vale, buenísima, <tose> Vale. Vale. Eh... Sí, me la está liando, eh Jure el pico Vale, buena, vale. Vale. bueno, vamos a hacerlo bien. Vale. Vale, ya si no me mata antes debería estar Vale, lo he matado a picolo por lo menos. Vale, vale. No. Hostia, tiene bastante vida, ¿eh? Vale. Aunque este se lo ha comido, pero bien. Eh, vale, a ver si puro. Vale. No ni donde estoy teniendo. No sé por esa vida esta ¿no? Vale. Vale, buena, buena. Eh, vale, hay que acercarse ¿no? Vale. Vale. Eh. Pego el corporal. Es lo único que puede atar. No, no, no, no, me va a matar. Me eh, va a matar. Vale, super saiyan. Creo de puero, sí. Vale. Ahora, para vale, ahora sí. sí. Uy, la gente va gente la dijo Uy, no No, va para va para vale ya, al final no puedo no por ya gente que a ver, vamos a pelear de nuevo porque yo creo que se pone muy fácil. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no lo hemos hecho bien. Vale, ahora lo puedo usarlo. Vale, cuidadito. No sí, sé, dirás lo que dirás. Vale, transformación. Vale. Vale, te la comes. Se la ha comido. Vale, esta sí es la defensiva. Vale. Y a ver, vale, a ver qué ahí. Y ahora sí es hora de que te comas. No. Vale, se la ha comido. Un crítico. Vale, te comes otra. Te comes otra. Vale, no se la come Eh, a ver. Te estás comiendo nervioso, eh, hijo. Hijo. Te estás poniendo nerviosito. Eh, vale. Vale, adiós. Vale. Vale, vale, vale. No te ha comido ninguna, toma. Vale, toma. Lo malo dice poner, que me puede arreglar, ¿sabes? Es decir vale. eh, Creo que podemos, creo Vale, vale. Vale, perdón. Yo con eso le puedo terminar Vale. Eh, solo puedo probar. Eso. Vale, pero no lo actives. Quita mucho, pero es complicado. Es complicado. Dado, Vale más. A ver. No me vas a matar y lo siento, pero no Vale Me está cargando ya, eh. Toma, niñato. Niñato, toma, niñato. Ven, niñato. Ven, niñato. Ya lo hacemos. Está bien, no, tío. Niñato. Sí, sí, pegas. Pega a tu padre, eh. ¡Ahí que... ¡Adiós! Son 5 ¿sí? Me va, me va a cantar son 5-1, ¿sí? ¡Oh, ha! ¡Oh, o de <tose> y a contra el pecado! s s s s s s s s s h s s s s Vale, la traducción está equivocada porque ha puesto conmigo y es contigo, pero bueno... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? おかげ腕困る。修行<笑> 3年みんなはい。 Sí, yo creo que le cabían, es decir Imagino que ahora Se enamorará de Bulma, imagino Gracias a la advertencia de Trun, los guerreros Z Se estrenan. Eh, gracias a la advertencia de Trun Los guerreros Z se entrenan, ok Viajeta, que quería entrenarse con más rigor, hizo algunos cambios especiales Va aquí es, justamente Esa mujer tan insoportable Sí, sí Por dentro de nada las pero bien eh, bueno. Pues creo que esto lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Porque se ha quedado bastante largo la verdad Y eso que Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo O oh, esto, adiós